mal usado tanta una gran cantidad de niños y niñas y personas inclusive adultos que han muerto en los años anteriores producto del mal uso de este de, de, de, de este producto de, de esta actividad quizá ante tantos tropezones como dice el pueblo hayamos in, in, in, comenzado a aprender que este eh, eh, los fuegos artificiales la perito esta, que, que es el, el proceso de compra de un artefacto explosivo, dice un amigo mío, cuando reportaba que había huelga en Castilla. un artefacto explosivo acaba de explotar en estos momentos. Una <risa> Sí, una gonzalada. Sí, ahora una gonzalada. Entonces, es, es posible que sí, que sea, y ojalá, ojalá que haya sido así, que la gente, el, el ciudadano haya comenzado a, a entender que esto es de alta peligrosidad. O una de combinación antigua de, de, de conciencia el trabajo de, la, el de, la, trabajo de, de las, autoridades. las autoridades, pero también, y si tiene que ver con las autoridades, que no lo dudo, eh, comenzar a regular desde la importación, ninguno de esos productos, en su mayoría, o en su mayoría no se fabrican aquí, se importan muchas veces, y, la, y hay fábricas también en República Dominicana que pagan impuestos, señores, porque esas son de las cosas que yo no entiendo de este país. ¿Cómo se justifica que ante una gran cantidad de muertes, producto del uso de este artefacto explosivo, como dice el amigo, eh, no haya mecanismo cada día más fuerte de regulación del Estado Dominicano? O sea, es una empresa le lícita, legalmente constituida, que fabrica estos, eh, eh, estos artefactos de muerte, pero también el tema de la familia. ¿Cómo se justifica que un niño de 5, 6 años, 10 años, este le, le te, estemos celebrando con un montante de estos que no que se sabe no para lo, dónde va a que, caer. Que no lo, lo compra tirar, el niño, sino es el adulto. Que lo compra para, el adulto. Para, ¿ves? para manipular. Te, el ese. tema de la familia. El niño, tal como tú observas, no es el que compra esa, eh, eh, eh, ese artefacto, sino que lo compra un adulto que sabe los peligros. Pero peor aún. Que el adulto sigue en su camaradería, con el vecino, con el pariente, tomándose unos tragos el muchachito eh, en el patio sí. o en la galería, tirando, de eh, disparando. Pero, pero, pero qué bueno que, por lo menos eso, yo yo no he oído esos... esos eh, eh, ruido, eh, producto de los fuegos artificiales que son una tradición para esta época del año, con eso no queremos recordarle que si usted no tiene intención de comprarlo, vaya y lo compre, no, qué bueno, y reitero felicitamos, es un trabajo hecho efectivo por las autoridades, qué bueno que sea así y qué bueno también si es que hemos ido creando conciencia en, en el uso de esos fuegos artificiales que en definitiva lo que crean es problema a final del año la, a, y es una imitación yo creo o, o es un asunto mundial a todo toda la, la, eti, en la etiqueta del ron y el cigarrillo a todas hay que ponerle el, el cigarrillo perjudicial para la para salud la, salud, la sí. toma de alcohol es perjudicial para la salud creo que eh, creo que es el mensaje que es. en eso en ese producto debiera eh, decir eso para que la gente por lo menos se le tenga, porque es una combinación del fabricante la familia los adultos las autoridades lo que ustedes que aquí las cosas las hacemos individual yo le decía a alguien ayer antigua no sé si fue que yo no me percateo que oí poco eh, poco la transmisión del, de los juegos de béisbol eh, por radio por televisión y por eso digo me imagino que ha sido algo bastante tan efectivo por parte de las autoridades que realmente se llegó ya eh, el, se tomó definitivamente la decisión de la prohibición de estos fuegos artificiales, porque yo recuerdo que en la transmisión de los juegos, eh, uno de los principales patrocinadores una empresa que producía o que trae al país esos fuegos artificiales, creo no haberlo oído eh, esta vez en la transmisión de los juegos de béisbol. De manera que reitero, de ser así que bueno, y reitero nuestras felicitaciones a las autoridades porque eso eh, va a contribuir de manera significativa que al final de año a usted o alguno de nosotros, no nos cuenten, dentro de los muertos, dentro de los quemados, afectados por esta práctica que durante años había sido una costumbre para esta época de, del año. Así que qué bueno, si fue que definitivamente se prohibió eh, la traída al país de este tipo de fuegos artificiales. De artefactos explosivos. De artefactos explosivos. Antigua, eh, siguiendo nosotros con el 24 de diciembre usted decía ahorita cuando yo introducía el tema usted decía que diría un político lo que pasa es que no hay dinero verdad entonces podríamos decir que todavía la realmente se creó conciencia de que la gente lo dejó para ir a las tiendas para comprar sus navideñas porque una vez más una vez más San Francisco de Macorís por lo menos dio, dio muestra de ese gran movimiento comercial que se refleja producto de una época como la es del 24 de diciembre. Movimiento que no hay forma de justificar decir que no hay dinero o que la cosas está mal antiguas. Sí. ¿Eh? Pero si tú te das cuenta, fue el martes el día de Nochebuena. Eso ¿Fue el, el martes? L sí. sí. Si te das cuenta, mar lunes. ...el día entero, hasta alta horas de la noche... Yo, ...y el martes, el día entero... Antigua, yo diría, yo me voy oye, un poquito más lejos... ...yo me voy desde el viernes... viernes ...como estuvo el amiga? tránsito... ...y, y, y, la, y el, los alrededores... ...de los centros comerciales... ...en San Francisco de Macorís... ...yo le decía... A, eh, al, ...al hijo mío en un momento que tuvimos... que estuvo, ...tuvimos, oye como es que... ...que tuvimos <risas> que salir a la ciudad... ...en un vehículo... ...y yo le decía, pero con esto no hay quien pueda porque tenemos un año entero dando gritos que no hay liquidez, que no hay dinero, que no hay efectivo en la calle, que el gobierno Entonces, se lo han justifíqueme, robado. Entonces, justifíqueme, justifíqueme. Entonces, tal como tú dices, me, me, abro mal el, el rayo de acción. Desde el viernes Sábado y domingo. Claro. Lunes y martes. Oye, era un caos andar en San Francisco Macorís. Entonces, súmele eso. <ríe> súmele eso, Antigua. A la, yo decimos nosotros San Francisco, porque San Francisco es la parte que claro, nosotros que nos movemos. Manejando. Y es el ejemplo que toma, te debemos tomar. Súmele eso a la situación que hace meses, siete, ocho meses, afecta a San Francisco con el fraude de Monet. ¿Eh? que son cerca de 20, 25 millones de pesos mensual que entraban a la economía local. A los bolsillos de, la, de los municipios de San Francisco de Macorís y aún así, y aún así prácticamente el movimiento comercial que se que generó desde el viernes, sábado, domingo, lunes y martes aquí en San Francisco de Macorís, <tose> no podemos decir que eso afectó. Porque hay una cosa, el doble sueldo y lo los ingresos marginales que, que llegan en, en diciembre son para generalmente para la tienda, para consumo, no es para inversión, ni, ni siquiera para pago de oro. Por ejemplo, los que manejamos negocios de oportunidades financieras, como el caso de Pretantiza SRL, eh, te, te, te, te, un momentito te digo, ¿cómo, para lo que manejamos negocios de oportunidades, oportunidades financieras, financieras. nosotros okay. somos un centro de oportunidades eh. financieras para convertir en realidad el sueño de cada uno de los ciudadanos y comerciantes del país, correcto, sí, sí ¿Mm? muy bien yo te la Oportuni repito, igualito oportunidades financieras. Sí. Me no. gustó eso. No, no, porque nosotros no hacemos préstamos El sí, sí. que hace préstamos es otra préstamo. Le brindan oportunidades. Oportunidades los, sí, para convertir en realidad el sueño. Para de esos que ciudadanos. son capaces de, de, de percibir que fue una oportunidad que le llegó. Entonces ahí está, para que usted la pueda concretizar. Nosotros pretendemos ser socios de cada uno de nuestros clientes. Okay. En la asesoría, en el financiamiento. De los, de los, y de los que visualizan esas oportunidades. Sí, porque sí. hay muchos que nos pasan por el lado y no nos percatamos. No, okay. sí, no te incluye. Pero tal. <risa>